Quizás sean cosas lo del destino que te hayas cruzado junto en mi camino. El sol brilla cuando tú estás presente. Dios quería que te conociera físicamente. Esto es amor a primera vista. Eres una musa lo que ve lo conquista esa mirada de medusa que impotiniza, que enamora, que seduce y de una techiza. Te Casualidad. Lo sé, lo puedo jurar. Deja que te regale unas flores con tu amor. Deja que sanen mis dolores. Quiero que seas el motivo de mi brillo. Gracias a ti mis penas no sienten cuchillos. Ahora el filo es el Siente contigo tu amor ha convertido a este muerto vivo Haces que el silencio cae en los grillos Tu valor hace chico cualquier anillo que está dentro de mis pensamientos veo tu silueta ella en el firmamento eres una estrella la más luminosa le ilumina mi corazón de manera grandiosa eres la persona que eligió mi corazón hace que hasta mi alma pierda la noción hace que te escriba hasta una canción y día a día te amé con mucha pasión yo te vi Persuálida. lo sé, lo puedo jurar. Yeah, yeah, yeah. sobre Dos cero uno, ocho, una más.